Saludos mi gente, yo soy el Dr. Juan Pablo Reynoso Sean todos bienvenidos a este canal, Anatomía Educando para el Futuro El día de hoy les voy a contar a todos ustedes mi vida como estudiante de medicina en la Universidad Autónoma de Santo Domingo Sean todos bienvenidos a este canal activen la campanita para que le lleguen las notificaciones y compartan nuestros videos con sus compañeros, colegas y amigos Esta historia la voy a contar públicamente ya que nadie ha sabido sobre lo que en verdad he pasado en todo mi proceso como estudiante de medicina y lo que pasé antes de estudiar medicina se lo dejo en otros videos que está en mi otro canal alternativo de JP Reynoso blog nada señores vamos a comenzar con el tema y escuchen muy bien lo que les voy a decir el día de hoy bien jóvenes yo soy una persona de escasos recursos cuando inicié a estudiar medicina yo soy oriundo de Villa Vázquez provincia de Montecristi. me crié con mi madre en ese municipio de Villa villabasque luego me fui a vivir a santiago en el año 2003 ahí culminé mis estudios secundarios luego comencé a estudiar medicina en el año 2007 2 pero mi objetivo principal no era estudiar medicina yo tenía como objetivo ser profesor de matemática y física oigan eso señores profesor de matemática y física ese era mi objetivo principal. Al inicio yo no quería iniciar en la universidad. Yo tenía el pensamiento de hacer un curso en Infote de Banistería y comenzar mi proceso como ebanista, ya que yo trabajaba en un taller de banistería y entendía a la perfección todo lo que se hacía en el área de banistería. Y ese era mi objetivo principal. Luego estoy trabajando en la zona franca, después de terminar el liceo. El liceo yo lo terminé, mis estudios secundarios lo terminé en el año 2005. Me gradué con honores, pero nada de eso tiene que ver. Luego que estoy trabajando en la zona franca, en ese año, año 2005, en el año 2006, ya que yo me veía ganando ese tiempo, $950 pesos y después pasé a ganar $1125 pesos. Ese era el sueldo mínimo que se ganaba en la Zona Franca de Santiago. Específicamente en la General Cigar, que es una fábrica de cigarros. Yo me encargaba ahí de realizar cajitas de cigarro en el área de banistería. En ese taller, específicamente en, el, en la Zona Franca, ahí el más joven de todos soy yo. Hay personas que me llevaban, inclusive me doblaban la edad. Yo tenía 19, había personas que tenía más de 45 años. Ahí me motivo de que digo, bueno, yo no estoy haciendo nada, no estoy estudiando. Cualquiera se motiva y comienza a estudiar una carrera universitaria. Ahí pensé inmediatamente en lo que siempre me ha encantado, siempre me ha gustado, la matemática y la física. Luego paso a la universidad. En busca de informaciones sobre esa carrera de matemática y física. Y me encuentro con un compañero, el cual era monitor de física allá en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Luego de ahí le pregunto al joven, mira fulano, yo estoy interesado en estudiar matemática y física. Él inclusive ya era licenciado en matemática y física en ese entonces y era suplente de profesor en el liceo donde estudié que lo conozco desde allá él me dice, bueno no estudié eso que en verdad el profesor de matemáticas no, no gana mucho dinero mira a fulanito él menciona a un profesor que era el ídolo mío profesor de MIS, céspedes el cual lo estimo mucho Profesor, si usted está viendo este video, un saludito para usted. Luego de ahí, ese joven me da la información de que en verdad no se estaba ganando dinero, que estudiar otra carrera. Él inclusive me refirió la carrera de Ingeniería Civil la carrera de Electromecánica. Yo dije, bueno, eso lo dan en Santo Domingo y no quiero perder el tiempo. Yo quiero iniciar ahora mismo la universidad. Eso fue en el año 2006. Voy y cojo el examen de admisión y con, me encuentro con algunos compañeros donde estoy preguntándole cuáles son las carreras que ellos van a estudiar. Ninguno de ellos va a estudiar lo que yo voy a estudiar y ya yo tengo el pensamiento de que ese joven me dijo bueno, que no estudie esa carrera, que se va a pasar trabajo y que no voy a ganar dinero. Ya que como él pensaba que yo lo que iba a conseguir dinero yo dije bueno, por ven acá yo no voy a estar de profesor martiriándome toda mi vida como profesor para ganar eh, una miseria entonces no estaba en mis planes todavía estudiar medicina después de ahí en el examen de admisión cuando estoy ya para coger el examen de las diferentes pruebas que dan, que son materias básicas de matemáticas sociales eh, ciencias naturales y letras. Luego de que cojo el examen y apruebo, le pregunto a los jóvenes que están ahí que cuáles son las carreras que van a estudiar, me refieren o eh, me refieren a la, la carrera de contabilidad, administración de empresas y mercadeo. Yo dije, "Bueno, ninguna de estas tiene matemáticas." Le pregunto a un joven que había ahí que había escrito. Él pone la carrera de contabilidad. Yo vengo y le pregunto, "Joven, una pregunta. Contabilidad tiene mucha matemática." Ay, sí, eso tiene mucha matemática y es muy tedioso Bueno, estaba buscando referencias Y no me di muy buenas referencias De las otras Mercadeo, yo pensé, bueno, yo no voy a ser vendedor Para estudiar mercadeo Administración de empresa, no tengo Una empresa o un negocio, no tengo familiares Que tengan empresa para poner una empresa O administrarla Y todo estaba a cuesta arriba Ya yo quería estudiar, yo tenía Casi un año sin estudiar Me inscribo agarro y coloco la carrera de contabilidad en el año 2006, inicio contabilidad, 2006 1 y cuando estoy en contabilidad me doy cuenta en verdad de que esa carrera no es para mí que no me llama la atención yo me aprendí muchas cosas de contabilidad, los activos, los pasivos, los débitos, los créditos la cuenta T, diario general, caja chica y todo eso me la aprendí a la perfección pero a mitad de semestre le digo al profesor que esta asignatura la voy a retirar. Eso es contabilidad 1. Y mis compañeros decían, bueno, usted te va a dar muy buen contable. Yo dije, ¿tú sabes algo? Esta carrera no la mío En matemática, la profesora de matemática me refirió de que estudiara matemática. Y yo después ahí me encontré con una joven, la cual me inspiró por la carrera de medicina. Y... Actualmente, esa joven no se graduó. Creo que le mencioné esta historia anteriormente a otros compañeros. Y hay un video donde mencionó eso. La joven no se graduó, se casó, no terminó la carrera de medicina, luego comenzó en enfermería y actualmente no está haciendo nada. Yo me gradué y estamos acá contándole esta historia. Le cuento esto principalmente para ver si alguno de ustedes pueden tener algunas informaciones con familiares, amigos o algunos allegados que le digan que no estudie tal carrera porque no es lo tuyo o que no estudie tal cosa porque eso no se ve contigo. Quise demostrarle principalmente a mis familiares, muchos familiares que me decían que no estudiara eso, que no tenía dinero, que en verdad esa carrera yo me ya ya yo tenía el pensamiento de cambiarme a la carrera de medicina con la joven que me había influenciado yo le consulté a los familiares tíos algunos tíos tías le conté que me iba a cambiar de carrera pero yo no vivía con ellos yo vivía solo en una habitación en Santiago próximo al cruce de Quinigua Villa González le comenté eso para que me dieran alguna opinión ¿saben lo que me dijeron? esas tías o familiares me dijeron que no estudiara esa carrera de medicina porque se lleva mucho tiempo que no estudiara esa carrera de medicina porque no tengo dinero y se gasta mucho dinero en la carrera de medicina no le hice caso le, me dije por dentro de mí porque ella estaba opinando porque yo le dije esto a ella que yo iba a estudiar esa carrera porque ellas no me dan dinero para el pasaje No me apoyan en cuanto a los libros que yo necesite para la universidad Y porque yo tengo que seguir lo que ella dice Tampoco estudiaron en la universidad, ni así sucesivamente Ni tampoco estudiaron en la universidad, me decía yo yo dije, bueno, me voy a hacer oídos sordos. No escuché nada de lo que dijeron Continué mi proceso Luego hice la transferencia a Medicina en el año 2007-2002 Ingresé a la carrera de Medicina Cuando ingreso a la carrera de Medicina Ahí es que en verdad yo veo todo diferente Todo distinto yo, wow, estoy en la carrera de Medicina Ahí me encuentro con algunos colegas muy buenos Vamos a mencionar algunos de ellos Los cuales no formamos y todavía nos mantenemos en contacto un saludito a Juan Santos, saludito a Dionisio Rodríguez, saludo a Carlos Rojas, un saludo a Wilton beliar a Rodolfo Jiménez, a Luis Aibar, Pedro Luis Castillo, Jesús, también un saludito a Leonel Overa Danilo García, Emanuel Hernández, esa gente eran de lo mío, los cuales nos formamos, nos graduamos en diferentes épocas, pero nos fuimos conociendo, debatimos, discutíamos. También mi hermano Andy Peralta. Un saludito, Andy. Sé que está afuera y espero que te siga yendo excelente. Esa persona nos formamos, inclusive la carrera de medicina cuando yo ingresé no estaba completa después que yo estoy ya en el proceso de la carrera de medicina después que ya yo ingreso a la carrera de medicina cuando tengo un semestre informa de que la carrera de medicina la van a cerrar en santiago yo dije bueno señores dios mío y qué fue lo que yo hice van a cerrarla en santiago la carrera de medicina la única opción es que se trasladen para santo domingo para que terminen allá su carrera yo dije dios entonces yo voy a tener que dejar el trabajo Así se me nubló todo, y ahí me puse entonces a pensar qué yo voy a hacer, porque yo estoy trabajando en la zona franca. Si dejo de trabajar, no voy a mantenerme, si no me mantengo, no voy a poder ir a la universidad y no voy a terminar la carrera. Y ahí se va a cumplir lo que dicen mis tías. Lo que dicen mis tías, y yo, bueno, Dios mío, qué es lo que yo voy a hacer. En una, estoy pensando, me dan el tiempo, ya eso fue en el 2008. Y yo tengo aproximadamente un año para pensar todo lo que voy a hacer y luego de que ya tengo ese tiempo pensando, al fin tomé una decisión, inclusive hablaba con mi empleador en la zona franca, mi supervisor, y le decía que me por lo menos me, me liquidaran, me votaran, que no quería seguir trabajando allá porque ya yo me iba a ir para Santo Domingo a estudiar medicina, a terminar la carrera de medicina, que es una carrera bastante larga, y no voy a poder continuar laborando con ellos. Entonces, ¿saben lo que me dijo el supervisor? El supervisor me dice de que no se va a poder que vaya a, recurso, a recursos humanos, y le planteé eso mismo a la encargada de recursos humanos. Fui hablé con la de recursos humanos, y ¿saben lo que me dijeron? Tengo que pedir una prealerta, una preavisa. La preavisa, señores. Yo firmé mi preavisa y de los tres años y medio que duré trabajando en la zona franca, adivinen cuánto me dieron de dinero. De esos tres años y medio, ganando 1.200 pesos. Lo que me dieron de dinero fueron 12.000 pesos en ese entonces, año 2009. En ese año 2009, primer semestre del año 2009, fue que yo vi esa cantidad de dinero en mis manos, 12 mil pesos. Y con esos 12 mil pesos yo salí para Santo Domingo, sin tener familiares en Santo Domingo, sin tener a dónde quedarme en lo segundo. Yo tenía una tía en Santo Domingo, no que iba a tener familiares, sino familiares. Cuando tú dices tener familiares, alguien con quien tú puedas contar, y que te reciba de una manera adecuada Cuando fui donde mi tía Que tenía que tengo aquí en Santo Domingo Pasé por allá, por donde mi tía Le dije, ah, mire, yo voy a venir para acá A vivir Eso fue en enero Y la clase comenzaba a mediados de enero Casi comenzando febrero Le planteé a mi tía Que iba a vivir para Santo Domingo Que por lo menos me dejara Quedar en su hogar Por un mes Hasta que consiguiera trabajo, me estabilizara Y todo eso Me dijeron que no, que no se podía Que había una disponibilidad de una habitación Pero esa habitación era de la nieta de ella Que vivía ahí Y así sucesivamente Me negaron eso, eso es como cuando tenían la visa Que tú no sabes qué hacer O que tú vas a Estados Unidos Ya cuando tú estás con un familiar Tú sabes que eso va a ser Complicado Luego yo estoy buscando, buscando y buscando, wow, ¿qué yo voy a hacer? Hablé con mi papá, mi papá me dice, ah, ok, yo tengo un amigo que tiene algo donde nos pueda ayudar. Con el papá mío hablé, entonces fuimos a una reunión con un amigo de él. El amigo dice todo que sí, mi ah, mire, se va a quedar en un colmado que tengo aquí, eh, vamos a ver cómo le hacemos, él va a estudiar, pero en el colmado hay que trabajar y eso, y vamos a ponerlo a que estudie en la mañana y que trabaje en la tarde. Y que duerma ahí en el colmado. No importa, tenemos una camita. Entonces era el plan que tenía de que yo me iba a quedar en un colmado. Luego, cuando ya está acercándose la hora cero de venir a Santo Domingo, mi papá está llamando al amigo y el amigo nada que coge el celular. Nada que coge el celular. Yo dije, mierda, este se echó para atrás y. Me quedé sin piti y sin flauta. Después de eso, ahí me pongo a pensar qué hacer, qué hacer. En una, bajo al liceo donde, estu donde estudié, en Villa González. Y ahí, en ese liceo, me encuentro con un compañero, Danilo García. Actualmente se encuentra en Estados Unidos. Digo yo, Danilo, mi hermano, dime, ¿y tú? Que inclusive estudiaba conmigo allá en Santiago. Cogimos alguna asignatura juntos. Y ahí le comento, mira, yo estoy desesperado, muchachos. Yo estoy loco, sin idea Ya yo hice el traslado para irme para Santo Domingo Y no sé dónde quedarme Porque en verdad Fui donde una tía Me dijo que no Un amigo del papá mío también me dijo que no Y no sé ahora qué hacer de verdad Y él dice, el amigo mío, Danilo Yo tengo un lugar que alquilamos Entre tres personas más Yo tengo que hablar con ellos Por si acaso Para ver si tú te puedes quedar con nosotros Y vamos a ver ¿Qué podemos hacer? Y yo, pues nada, no, ah, tírale, vamos a ver, ¿qué hacemos? Yo me voy con ustedes, si tú quieres? Si hay disponibilidad, claro está. Y él llama al compañero, uno que es de Mao, Rafael de la Rosa, y otro que es en Manuel Hernández, ese compañero, hizo inclusive la pasantía, la hizo junto conmigo, cayó en el mismo lugar donde ella estaba. Coincidencia de la vida, porque no la pidió para allá. Entonces, luego de que... Hablo con Danilo, Danilo habla con sus amigos. Ahí me dice: él, Mira, los muchachos me dijeron que sí, que se va a poder el asunto. Eh, prepárate, que nos vamos a ir tal día. Y yo, no, está bien. Yo nada más tengo que arreglar algunos asuntos, mudarme, entregar la casa donde vivo. Y así lo hice. Agarré, cogí los trates, lo que me quedaban de los trates. Yo tenía ahí de todo: tenía una cama, una estufa y un sinnúmero de cosas. Eso yo lo llevé donde una de las tías mías y lo guardé donde una de las tías mías hasta que yo me estabilizara ahí en Santo Domingo. Porque llevarme todo eso será un costo y yo no tenía suficiente dinero para sobrevivir allá. Y entonces, ya saben. Luego de que pasó ese percance, nos mudamos en una habitación en Los Girasoles. Ese fue el, lugar, el primer lugar donde vivimos, Los Girasoles. Y el único lugar donde viví con ellos entonces los girasoles, ahí yo hice malabares hicimos malabares, no teníamos inclusive donde dormir pasamos la de Caín ahí salíamos a las 5 y 35 de la mañana después nos dicen unos vecinos, no salgan tan temprano que allá adelante están atracando, nosotros nos devolvimos nos devolvimos de que no queríamos ninguno que nos atacaran, teníamos clase a las 7 de la mañana y para llegar a la universidad a las 7 de la mañana ya ustedes saben, un lío con ese taponazo terrible en ese entonces no existía metro de Santo Domingo eso fue en el 2009-1, estoy hablando del año 2009 después voy a contarle la historia de lo que me pasó en el otro lugar de donde me mudé que después de ahí duramos como un mes en los girasoles cada quien cogió por su lado Rafael de la Rosa cogió por donde una prima de San Isidro Emanuel Hernández cogió Papa Antoja, donde una, una prima y Danilo García cogió con hermano. el que se quedó desamparado fui yo yo pagué a ellos, a los chicos, yo le pagué $3,500 pesos de esos $3,500 pesos que fueron de los $12,000 pesos que me dieron yo tenía aproximadamente $9,000 pesos aparte de los $12,000 que tenía, yo tenía algo extra entonces me quedaban 9.500 pesos. De esos 9.500 pesos, yo encontré una habitación en Las Palmas de Herrera, en la calle Prolongación Primera. En La Palma de Herrera, eso yo lo voy a contar más adelante en otro video, para no hacerlo más largo, y este lo vamos a dejar hasta acá, de mi historia, cuando comencé a estudiar medicina. Así que ya ustedes saben señores, si este video les ha gustado, por favor denle un like, compártanlo con sus amigos, compañeros, colegas y no olviden suscribirse a nuestro canal. Activen la campanita para que te lleguen notificaciones. El Dr. Reynoso está contando parte de su historia. Así que nos vemos en el próximo video en unos días. Bye.